Estamos en la YCS 200 aquí en la Ciudad de México y me encontré con el hermoso Elric de Vicio Games ¿Qué traza mis negros? Yo soy Elrique Pignes de Vicio Games aquí en el rincón del duelista con el buen Alberto y me pidió mi deck profile que es World Calis entonces eh, ya lo hemos explicar okay? No pues sí, o sea... ¿Cuántos? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Cuéntanos. Voy de la verga, voy este... Dos arriba, tres abajo. Estoy perdiendo a mí situacional, pero contra el case, que es el de cabecer así, necesito ganar a todos. ¿Y si los has ganado? Sí. A huevo, pues sí, como tiene que ser. Oye... Entonces, pues muéstranos, ¿no? A ver qué tienes. Okay, pues es un deck por Cali's que prácticamente son un chingo de motores. O sea, les voy a enseñar. Estoy filmando. Triple Venus, obviamente con sus bolitas, pues este es el motor estándar del World Callis. Estoy jugando también el motor de Genex Online, que es el segundo motor del deck. Aquí lo que haces es invocar al Undine, eh, tiras al Rosnix, haces un token, haces Link Spider y buscas al Genex Controller. Los estoy jugando porque como todo el mundo tiene Baylor y Infinity Permanence, entonces eh, Venus ah, no siempre está tan chida. Entonces resolver este vato generalmente es eh, tres monos eh, garantizados. Sodius para recovery, muchos juegan tres, pero la neta no está tan chido. Entonces, ya solo estoy jugando uno. No puedes no jugarlo. Estoy jugando triple Ash Blossom. Pues bueno, siempre que te toque el segundo, pues ya la juegas. ¿Los tres son ultra? No. Una ultra y dos super. Son de pobre. Este, el azul y brick, pues requerimiento del motor y aparte te recupera vainillas. Entonces, está, está chida. Es el mejor Gem Night en este. Gamaciel, la condición de victoria de este deck es dejar Gamaciel con negaciones ahorita les voy a explicar ese pedo este, y el motor World Calis que es súper chiquito es el mínimo motor posible del deck del World Calis, o sea tres aritas tres del Calis, una vainilla y un dragón este es el mínimo motor World Calis que, que se puede jugar y la verdad es que no necesitas más. O sea, van bueno, si a decir: Ah, es Volcalis, work alice, es de click link centric. Sí, es un de click centric con motor work Para las magias tengo. Triple Brilliant Fusion es igual un motor super importante de deck. Para eso juegas la de Azuli. O sea, resolver Brilliant Fusion, tirar una dita y bajarla a normal es hacer un aura gratis. Entonces, la verdad está chido. Terminas con 4 monos con una Brilliant Fusion. Con cuatro. Foolish Muriel para enviar ya sea este, pues lo que necesites, ya sea el Cristron o la Venus y revivir la Terraforming y motor Kaiju. O sea, el chiste de este deck es dejar un gamasil con legaciones lo más pronto posible. Entonces no puedes, el terraforming te va a dar el campo, o si abres campo en mano y haces a Ryu ya ya es un Gamaciel gratis. Un World Legacy Heart, te recuperámonos del cementerio a la mano. Eh, World Legacy Succession te revive monos. ¿A, una eh, ¿A una sea, no te funciona bien? No, es que es buscable. O sea, el World Calice es el único deck que puede buscar de main deck todas las magias World Legacy que existen. Entonces, la neta, no necesitas más. Resolver esta generalmente es ganar. O sea, buscarla y resolverla es juego. Okay. Soul Charge, pues para resolver un buen de monos y tener un campo así bien, bien pasado de verga. Y tenemos las dos Covey de Grave anti-hand traps. Yo la jugaba a tres, pero ya la bajaron a dos. Solo se puede dos, pues ya no puedo. Y una Monster Reborn, igual para revivirte lo que necesites. Y en este ex, estoy jugando trampas. Estoy jugando dos de la trampa Phantom Knight. Ella se convierte en un mono normal que lo puedes convertir en un perro o en una Link Spider. Entonces, está chido para empezar el combo. Estoy jugando 3 en el match de main Estas se deberían jugar de side deck O las debes jugar de main si vas segundo Pero estas son de queda primero La cuestión es que se supone que debes perder el dado 50-50 Pero yo siempre pierdo el dado Entonces si resuelvo estas gano o sea Por mala suerte las metiste sí, sí, o sea Yo siempre pierdo el dado El extra deck es igual lo básico del World Callings, o sea, los tres perros. Muchos dicen que juegas dos, pero la neta no está chido porque si no juegas tres, no puedes resolver el combo de robar tres. El Ningirsu para ese combo también necesitas un Aura que, aparte, te revive monos. Una I, o sea, el chiste es dejar este Ningirsu, Aura más arriba, Iba acá y cualquier monito de main deck World Callings para robar tres. ¿Sí? O sea, te ayuda ofensiva y defensivamente, rebotas manos del oponente o reciclas cosas. Sariuya. Eh. Nada más juego uno porque la neta no me gusta hacerlo. Porque inviertes demasiados recursos para hacerlo y si te lo niegan ya perdiste. Entonces la neta, esto es así como que jugada desesperada, pero lo tienes que jugar. Obviamente, borrelo y borre el sword Este porque es impasable para muchos decks. Este es, eh, hace cast por sí mismo. te este mata listo. Eso atacás sea, por sí mismo. Unicornio que es eh, removal genérico, o sea, si hay algo que no te deja jugar, pues lo barajes y ya. Este Proxy Dragon, nada más lo juego por las flechas, porque como ya no hay Goblin, y este lo puedes hacer con bolitas de Venus. Yeah. Entonces, nada más para marcar el combo de Ningir de robar tres, nunca voy a usar su efecto de protección. Link Spider para hacer Saryuya o para bajar el Gen controller abajo de Jackson ¿Sí? Y Goomblar, ya que si no puedes terminar el combo en Gamasiel, necesitas una condición de victoria alterna. Después terminar con Saryuya, Fireball, Goomblar, tirarle dos y rebotarle dos al otro al otro jugador y pues la Lazuli para el motor de la Brilliant Fisher de la Hyundai este, no sé, qué más si quieres mostrar tu side, si no, pues no no, no les quiero mostrar mi side bueno, les voy a mostrar Sí se los voy a enseñar que, este, traigo un Gamaciel side eh, siempre que voy segundo, quito el motor Kaiju y meto un Gamaciel extra porque es el más chiquito y te lo puedes pasar o sea, ahí no ganas por Gamaciel, ganas por tus conos grandes Twisters porque como ahorita todo el mundo está jugando Dexes Toon eh, la neta este es un deck que no tiene removal de back row, entonces necesitas jugar los tres tres botones rojos igual porque hay un buen de Dexes Toon eh, o sea no antimetas y cosas de este tipo eh, por ejemplo, perdí contra un Volcanic porque no las robé Si las hubiera robado, pues ya hubiera ganado esa ronda Dos Infinity Impermanence Las llevaba de main, pero tuve que sacar algo por las Evenly Match y Generalmente resolver Evenly Match en juego 1 es muchísimo más devastador que resolver Impermanence Entonces ya las puse de side pues para todo lo que añada Gokis, Sky Striker Cualquier cosa que añade O finalmente, la neta El MVP del side que es este wey El Inspector border O sea, bajar este mono contra Altergeist Si no tienen Infinity Praman es auto autowin O sea, no, no pueden hacer nada Igual contra dex así como Danger, Burning abyss Con Light of Seca y ese tipo de cosas Les pones uno, les das turno Les empiezas a pegar y ya se acaba el juego pues está chido, ¿qué tanto te dolió la pérdida de Goblin? La neta, no me importó porque solo lo usaba para las flechas y para revivirlo con Soul Charge O sea, este deck no necesitaba el extra normal del Goki Porque se da extra normal así mismo de main deck Con el Brilliant Fusion y con el este, Indoor Ok, como ya empezaron las rondas, vamos a acabar esto rápido Güey, yo te voy a regalar una de estas, la que tú quieras, puedes elegirla oh, No, pero están muy bonitas, a ver déjame ver La de la Kagari del Dark Magician, un ahí mío, del diablo del Trickstar. Voy a llevar el de la Cagari, bro. De la Cagari. Dale, pues. Aquí están hermanos, un gran saludo nuevamente al canal del Ritón del Duelista. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Dale.